Hola a todos, todas y todos. Bueno, seguimos un poco con estas eh, pequeñas cápsulas de introducción al mundo wiki, de cómo escribir para Wikipedia. Y en este en este video vamos a ver brevemente las cosas esenciales de cómo escribir para Wikipedia. Lo primero que tenemos que entender es que para escribir como, para escribir en Wikipedia tenemos una serie de, de reglas, porque si se fijan todos los artículos están estructurados de la misma manera. Todos tienen una sección al principio que es eh, sobre un breve resumen de la persona, del tema, etcétera, de por qué es importante. Tenemos, por ejemplo, distintas secciones. Todos los artículos de Wikipedia tienen un modelo de estilo. Y es por eso que para escribir en Wikipedia tenemos que conocer esas normas de escritura que vendría siendo el manual de estilo de, de Wikipedia, y esto tiene relación con el formato y el contenido del, del mismo artículo. Entonces lo primero que tenemos que saber es que hay un manual de estilo que para poder conocerlo yo bien puedo leerlo, que existe, está en línea y podemos también linkearlo en este video, pero otra cosa que es sumamente importante es poder revisar otro artículo de Wikipedia que sea del mismo estilo para poder ver, por ejemplo, qué apartados tiene, si yo voy a escribir alguna biografía de alguna persona, yo puedo ver otra biografía, ¿cierto? Si es que es de alguna científica, por ejemplo, yo puedo revisar otra biografía eh, de alguna científica y ver, ah, mira, tiene la parte de biografía, después tiene la parte de eh, carrera profesional, después tiene alguna parte que sea de... Eh, las mismas publicaciones que ha hecho, el impacto de, su, de sus descubri descubrimientos, investigaciones, eso lo puedo ir viendo con los otros artículos de Wikipedia. Siempre es bueno enfocarse en esos artículos que están en una, en una categoría que son los artículos buenos. Eso quiere decir que son artículos validados por la misma comunidad de Wikipedia, de que contienen o más que nada se alinean con el manual de estilo de Wikipedia. Y es por eso que también es necesario conocer algunas normas dentro de la, de la comunidad. Pero eso vamos a ir viéndolo también en, otro, en otros videos. Acá tenemos un poco, ahí está, un poco el tema de la relevancia enciclopédica y la neutralidad. En la relevancia enciclopédica, lo más importante es poder identificar qué es lo que hace que nuestro tema sea importante. Y poder ponerlo en, como en valor en el primer texto o en el primer párrafo del artículo. Siempre es bueno también intentar explicarlo con los enlaces internos. Ahí vamos a estar viendo en más detalle qué son los enlaces internos. Pero vendrían siendo estos enlaces, estas palabras en azules que uno encuentra en el mismo artículo de Wikipedia. Que te llevan obviamente a otro artículo de Wikipedia. Y con la neutra neutralidad, que era algo que ya estábamos conversando, es que, por ejemplo, Wikipedia penaliza el uso, el, la escritura promocional. Eso quiere decir que yo, si conozco a una persona y voy a hacer su biografía, no voy a escribir, eh, bueno, de partida, si es que conozco a esa persona, ojalá no hacer la biografía yo porque sería un conflicto de interés, pero si admiro a una persona, que no la conozco, pero la admiro, y escribo, por ejemplo... Esta persona es la persona eh, más genial del mundo. Eso es una opinión mía, ¿cierto? A menos de que yo tenga una referencia eh, confiable diciendo que esa persona en el ranking eh, X fue catalogada como la mejor persona del mundo, que igual es como bastante imposible porque no, no, no existe tal ranking. Pero ahí voy eh, como buscando la manera de escribirlo sin poner estos apelativos o adjetivos que no puedo respaldar. La estructura también es algo sumamente importante en Wikipedia porque es necesario que el artículo sea ordenado y sea lógico. Si yo voy a escribir sobre algún desastre natural, por ejemplo, o sobre algún conflicto sociopolítico, yo no voy a comenzar escribiendo sobre las consecuencias que tuvo esto sino que yo voy a comenzar escribiendo cómo se formó cómo fueron los antecedentes eh, dónde la localidad que está pasando esto el desarrollo del conflicto o del desastre natural y luego voy a llegar a las las eh, como las cosas que han sucedido las repercusiones eh, algunas como Dichos que haya, que haya dicho, obviamente, eh, que haya dicho alguna autoridad, todas esas cosas voy haciendo que el artículo sea lógico, ¿cierto? Que vaya de como de lo más general a lo más específico. Y es por eso que hay que también evitar estas reacciones que son medias engorrosas y privilegiar las frases directas. O sea, no darme toda una vuelta para poder escribir que el cielo es azul. ¿Ya? el cielo es azul, punto, en vez de decir como había en cierto tiempo una vez que el cielo era de tal color, pero después fue siendo de este color. no O sea, frases concretas. Y el uso de las referencias es algo sumamente importante en Wikipedia y las cosas o las referencias que son válidas en este, en este caso viendo, vienen siendo las referencias que pasen por algún proceso editorial. El proceso editorial es este en el cual las personas, o lo, las publicaciones, textos, etcétera, pasan por una revisión entre pares, puede ser, o que alguien las revisa, algún editor editora los revisa. Esto quiere decir que podemos encontrar el proceso editorial en libros, publicaciones académicas, medios de comunicación eh, generalmente, fallos de cortes internacionales, etcétera. Cosas que sean confiables, ¿ya? que tengan esta confiabilidad en, como en la sociedad. Pero cosas que podemos inmediatamente eliminar como referencia son todos los medios sociales, o sea, todas las redes sociales como Facebook, Twitter, blogs, etcétera. Porque no, no sé si efectivamente el tweet que hizo tal persona es un tweet verídico o por ejemplo una publicación en Facebook o en Instagram o en un blog mismo, se pueden editar, entonces yo no puedo ocupar esa misma referencia para poder sustentar algo porque eso, eso mismo que estoy jugando se puede editar, se puede cambiar, entonces tengo que buscar una referencia que sea confiable. ¿Ya? Y más que nada, después de las referencias, etcétera, vamos a ir viendo en un siguiente video cómo navegar por Wikipedia. Así es que eso. Muchas gracias.